Bueno, buenos días. Esperen que voy a... Bueno, si alguien tiene micrófono abierto, no silencio. Muy bien. Bueno, buen día. Es mi primer sesión eh, guiando una práctica. Entonces estoy emocionado. <ríe> Me da mucho gusto. Es el primer día del resto de mi vida, entonces me da mucha felicidad. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Bueno, nos sentamos, en una postura cómoda. Exhalamos y al exhalar, lento vamos a ir soltando todo el cuerpo, relajándolo. Hablamos profundo y al exhalar, exhalamos y soltamos todo el cuerpo. Exhalamos y relajamos. Cuando estamos relajados, el chi fluye mucho más por nuestro cuerpo. Muchos de los padecimientos, desequilibrios que tenemos son por bloqueos de chi. Entonces, si nosotros nos mantenemos relajados, podemos hacer que cualquiera de esos pequeños desequilibrios que podamos tener, por una emoción, por algo que comimos, simplemente al exhalar y permitir que el chi corra bien por los canales energéticos del cuerpo, eso va a hacer que ese órgano que pudo haber estado en desequilibrio, vuelva a su lugar. Esa es la importancia de la relajación, permitir que el chi fluya. Cuando me tenso, empiezan los dolores de cuello, dolores de espalda, todo eso son que el flujo del chi Normalmente del hígado se bloquea. Bien, cerramos los ojos. Llevamos la atención a la glándula pineal. Detrás de Guintán, en el centro del cerebro. Si yo pusiera mi dedo. Índice en en el entrecejo y mi otro dedo en la parte de atrás de la cabeza. En la apófisis. Donde se unen. Ahí estaría. Si yo pongo mis dedos en la puntita de, la, de las orejas. Ahí donde se unen. Y si se hace esa cruz. Ahí estaría. exhalo lento min yue va al centro de mi cabeza la glándula pineal al palacio yenshin primero lo decimos Hacia afuera, escuchándonos. yo Yu nos lleva a este vacío. Comenzamos a sentir. Yu. Comenzamos a sentir ese vacío, cómo se va expandiendo. Dentro del palacio Yenji, tanquín superior. Yo. Nuestros ojos ven el centro de la cabeza. Yo. Nuestros oídos oyen el centro de mi cabeza la lengua va hacia arriba hacia el centro y mi nariz lo que olfateo lo que siento lo siento así Toda mi completud está en el centro del Tantien superior. Ahora voy expandiéndome. Sin dejar de ser ese centro, simplemente voy expandiéndome. No hay límites en mi cabeza. Desaparece mi frente. Sigo diciendo yo. Pero ahora cada vez más bajito. Que apenas sean susurros. y la parte de arriba de mi cabeza desaparece. Los costados, las orejas desaparecen. La parte de atrás de la cabeza. todo, una cabeza de chi. Soy puro, pura energía, puro chi. En cada exhalación siento cómo se expande hacia el infinito del universo, pero me mantengo en el centro. Simplemente dejo que se espanta, dejo. Y al inhalar, siento todo el Durantí original que viene del lejos del universo hacia el centro. Siento toda la energía del universo. Comienzo a descender. Hacia el cuello. Vacío. Todo mi cuello está vacío. No hay piel. Soy pura energía. Soy puro chi original. Puedo decir yo. Hacia adentro, sin pronunciarlos Siente como la vibración. La U. Hace que vibre todo mi cuerpo. De aquí, mi cuello. Sigo bajando. Voy a los hombros. diciendo yo hacia adentro silencio mis hombros están huecos vacíos ya no son un cuerpo físico son un cuerpo de energía de chi voy descendiendo por mis brazos, por la médula de los huesos, voy sintiendo cómo todo el interior, mientras voy yendo de los hombros hacia los codos, se va haciendo vacío. Energía pura, chikura. Sigo bajando por los codos hasta las muñecas. A las manos y la punta de los dedos. Como si mis manos, mis antebrazos, mis brazos fueran gigantes, inmensos. Ya no son físicos, ya son chicos. Son grandes, grandes, grandes, grandes. Se expanden. Son largos. Llegan hasta cualquier punto del universo donde quiera llegar ahí están. Voy al tantí en medio. A mi pecho. Donde está el sistema rítmico. El que nunca frena. Corazón y pulmones. Pulmones. Inhalan el chi del universo. Y el corazón lo expande por todo el cuerpo de chi a través de la sangre. Que es chi. Siento como todos mis vasos sanguíneos, corazón, bronquios, mis pulmones completos se hacen chi puro. Como son chi puro, puedo dar la orden de que se transformen, si necesitamos que se transformen y sanen, nos equilibren de vuelta, y así lo hará. Vacío. El corazón y pulmones de chi están vacíos y son inmensos. Son más grandes que mi cuerpo físico. Mucho más grandes. Son inmensos. Cuando inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, chi. Chi, el, lo más profundo del universo entra a en mi cuerpo a través de, ese, de esa inhalación. Y es mi corazón quien lo lleva a todo. En cada latido sienten cómo llega a todo el cuerpo de chi que es inmenso. Soy una gran respiración y un gran latido de puro chi original. Sigo bajando, paso el diafragma y llego al tantien inferior. Me detengo ahí detrás del ombligo. Entre Du Chi y MiGMEN. MiGMEN está en la cuarta vértebra. Perdón, en la segunda. Vértebra. Entre la segunda y la tercera, ahí está. MiGMEN es el palacio de la vida. Siento cómo se expande en cada inhalación hacia el infinito del universo. Y al inhalar traigo toda la energía del universo a ese punto entre el ombligo y la segunda vértebra. Se va haciendo cada vez más grande. Aquí está mi sistema metabólico. Los sabios de la antigüedad decían, la vida es el palacio sensible, también superior frío, pensamos frío. El tantín medio, tibio, 36 grados, 37 nuestra temperatura. Y el tantín inferior, el sistema metabólico, caliente, para poder cocinar esos alimentos y transformarlos luego, que suban en vapor al chi, el pecho, y hagan que el chen esté en paz. Cuando suben al tantín superior. Vemos cómo se agranda. Se hace cada vez más grande el chi. Dentro del tantín inferior. La vacío, Pasa a los límites del cuerpo. De exhalación, me voy lejos, lejos, lejos, pero me mantengo en el centro. Y al inhalar, todo, toda esa energía pura del universo viene hacia el centro del tantín inferior. Voy hacia las cervicales y comienzo a bajar lentamente por el interior, sintiendo cómo están vacías. Ya no son más de vértebras, son de chi. Sigo bajando por las dorsales. Así. Sigo bajando por las lumbares. Y bajo hasta el sacro y el coccis Toda mi columna vertebral es de chico. Y se expande, se expande, se expande, manteniéndome en el centro, pero se expande, de lejos. Voy a ir a mis caderas Están vacías son Todo un gran espacio de chin mens Voy a bajar Por mis piernas hasta las rodillas Por el centro de la médula de los huesos Y voy sintiendo desde ahí como médula, huesos, tendones, músculos, piel, desaparecen. Estando así, sigo bajando por las rodillas, por el centro de las, de las piernas, de las pantorrillas, sigo bajando hasta los tobillos. está así, hasta la punta de los pies. puedo sentir todo mi cuerpo de chi ahora inhalo y traigo toda la energía al centro del cuerpo del chi y exhalo y me expando soy inmenso, soy muy grande Los maestros de la antigüedad decían, los maestros taoístas decían que nuestro cuerpo de Chi, que nosotros somos una lámpara. El tantien inferior, ahí vive el yin, con J, yin, que es la energía ancestral, nuestro cielo anterior, Esos cielos lo tomaban como las vidas, el cielo anterior y el cielo posterior. posteriores es ahora, donde estamos ahora. Y este yin es el combustible de esa lámpara. Cuando se agota, se agota la vida. Por eso es importante mantener este tan tien con toda la energía. Muy, muy pura. Cuidarlo. El tantien medio es el chi, es el fuego de esa lámpara, que depende del yin, del tantien inferior, de ese combustible, para poder encenderse. Y eso está en el centro de nuestro pecho. Y en el palacio, Shinji, en nuestro tantien superior, está el yen, es la conciencia la mente y es la luz que emana de esa lámpara. El tantien inferior es el combustible que genera el fuego del tantien medio y el tantien superior es nuestra luz. Si están los tres en equilibrio brillaremos mucho y llevaremos claridad a cualquier lugar del universo donde estemos. Claridad a nuestra familia, claridad si damos terapia a nuestros pacientes, a nuestros amigos, hijos, nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad. Es importante cultivar los tres centros y brillar, traer luz. Vamos a ir al tantien inferior y desde ahí nos vamos a levantar para hacer abrir y cerrar en cada uno de los tantien, para llenarlos de energía y hacer que esta lámpara brille. Nos ponemos de pie, despacito, lento. Más a los costados, relajados, que puntos. Vamos a separar las pies al ancho de hombro, abriendo desde los talones. No levantes tus pies, arrastras en el piso si puedes. Y te paras sobre el chico. Ahora separando los talones. Flexionas un poquito las rodillas. Giras un poquito el sacro hacia el piso. Metemos el abdomen. Metemos un poquito el pecho. El mentón, va y fue. Está hacia el centro del universo, hacia arriba como si un hilito tirara de él hacia arriba. Relájense, flexionen un poquito las rodillas, como si nos sentáramos en un taburete o en una bandita. Nos relajamos, dejando todo el peso caer sobre las rodillas y hacia el cero, como si estuviera, una, estuviera apretando una bola de chi de rodillas y dejo caer relajadamente el peso levanto mis manos llevando una bola de chi a la altura de los pli hago. Ah, ah. lentamente una bola de chi muy frágil tengo que tratarla con mucho cuidado. Y cierro despacio. Siento cómo el chi del universo al cerrar bien. Se concentra entre mis manos. En el cantil inferior. Inhalo y abro. Son como pequeños hilitos. Que unen mis dedos, que son muy frágiles. La inhalación y exhalación es relajada, no tiene que seguir el movimiento. Exhalando, cierro. No quieran que la inhalación es todo un movimiento de apertura y Toda la, o la o, o la inhalación lo mismo sino que movimientos es muy lentos voy inhalar y exhalar relajadamente todo lo que necesito inhalo y ah, cerrar de esta bola de hechiza se cae más densa más pobre, más brillante ah. el movimiento se hace desde los codos los codos son los que del el movimiento los eh, Si sutilmente observa darán que van sintiendo un calorcito detrás de los libros. Eh, eh, ese calor, ese buchito. El dos universo viene hasta el Ahora. ¿Tú sientes que voy muy lento, Estoy muy rápido? consiga no sigan bien. Lo importante es que tú estés bien cerrado Shingle it and the a subir al ah, también eh, un tanto chill, el fuego de esta lámpara, lo vamos a encender abriendo ah, bien, bien. siente como al abrir la de chico se va cerrar la de todo el universo, el diverso, el se ven sentiendo. por 7 también 8 7 7 se 10 11 11 블� Radio mucho cuidado. sube el Sutilmente, siento dentro de mí, de mi pecho, el calor de este fuego que se está encendiendo. Sí. No okay. se okay. well, yeah. yeah. Como todo el cuerpo de Chiso expande la vida, soy inmenso, soy mucho más grande que el cuerpo físico, soy, mucho más, soy inmenso, soy chi, soy todo el universo. Cierro, paz calor dentro de tu pecho. Ah. y yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Eh, eh, mucho cuidado siento como el chi viene como viene a mí el centro de mi cuerpo el, siento el calor de controlar tu respiración Sinten que Cierre. Cierre. paz La luz de esta lámpara y vamos a sentir como toda tu luz se expande, y mirando todo alrededor. Cierra. bola de Chi se va bien, reencontrar el espacio, en el centro, del pantyón superior, siento como se ilumina, toda mi cabeza, inhalo abro, ah. Ahora siento como esa luz es pan, siento como toda esa luz llega, mi luz a ti, mi luz a mí. Toda la comunidad Hoy no se pudo conectar, Aquí está practicando en su casa, se ha preparado, ya practicó, me alegró, observando luz cada vez que pone cada persona que la necesita, si Va a toda la buena información. Y esta luz al último no responde del universo. Y al final, traigo toda la energía original, pura del universo, echa luz. Esto como llega al interior también se un farro. Ah. Puede que veas una luz. Puedes imaginar un sol dentro de ti que brilla inmenso. Si no la ves, puedes imaginar este sol. Te cuesta imaginarlo simplemente sí. Te cuesta verlo unos fuerzas para verlo, simplemente sí. si Estás dando la orden de que esto pase, Y así es. Tienes que verlo. Una Uh, pan pan pan dice simplemente que llega lejos, lejos, lejos, lejos. Yeah. We Le esta bola de chi, vamos a verte. llevo mis brazos brazos de chile, mi dedo de chile, lejos en el universo. Y son miles de manos y miles de brazos que salen de mi cuerpo, que sostienen esta bobecha inmensa que he creado. Y abierto por el canal medio. Entra por acá En el centro de mi cabeza, en la coronilla. Comienzan a bajar mis brazos. Siento como toda esta energía entra y llega al cambio. Siento y voy iluminando. baja. Pecho. Siento todo el chino. Todo ese fuego. Sigo bajando. el interior siento como todo el chile del universo está reunido ahí que con el combustible de la lámpara es intenso si lo bajamos las manos si vamos a rotar hombros son hombros de chi inmensos que van hacia adelante de arriba, atrás y abajo, leve. Simplemente te marco el Y son inmensos, inmensos, y son de ti. El movimiento. Voy a juntar mis pies, llevando mis talones, deslízalos, rozando todo el tiempo el piso. No levantas y Y ahora lo mismo, apóyate en talones y desliza los pies. Y te paras sobre el suelo de chin. Y ahora vamos a practicar empujar y traer, que es otra manera de abrir y cerrar. Pero aquí, vamos a abrir y cerrar, vamos a traer toda la energía del universo hacia el centro de nuestro cuerpo de chi, iluminando los tres puntos, nutriendo los tres puntos. Levanto mis manos, palmas hacia abajo. Levanto los brazos rectos, paralelos al piso. Cuando ya estén paralelos, voy a levantar mis dedos, mis palmas van a estar hacia el frente. Este movimiento se hace desde los hombros. No son solo los codos se flexionan un poquito, no son solo los codos que se mueven. Yo movimiento lo hace, inhalamos y llevamos hacia arriba, los hombros, exhalando, los llevamos hacia atrás, bajamos, vamos al frente, estirando los dedos como queriendo llegar, mis dedos de vestidos, infinito del universo, y traigo, flexionando un poquito los codos, el movimiento es de los hombros, la gran rotación la hacen los hombros llego lejos y al venir hacia mí traigo eso que quiero a mi vida como decía ti well, eso que quieres traigo ese que quieres ser esa que quieres ser eso que quieres para tu vida para tu familia para el mundo cuando vienes hacia ti traes poco en esa intención y nutre también con eso que quieres ser con eso que quieres traer a tu vida y eso será lo que tu lámpara iluminará lo que tu cuerpo de ti iluminará lo que traerá a este mundo lo que tú darás a este mundo Todos vinimos a cumplir una misión a este mundo. Encontrarla, cuidarla. Lo que tenemos que lograr. Trae eso que quieres dar al mundo. Que quieres darte a ti, a tu familia, a la comunidad. Empuja. trae, Empuja. Siempre como de cada poro del cuerpo, no solamente son los dedos hacia adelante, hay mil manos, mil brazos rodeando todo tu cuerpo de chi. Siempre como estas manos y de cada poro de tu piel, va lejos al universo y de a cada poro, a cada mano, a cada brazo que viene hacia ti viene esta energía, esta información, ve hacia todas las direcciones, me empujas, vas hacia todas las direcciones. Y cuando traes desde todas las direcciones estas manos, brazos de chi, traen esa información, centro de, de tu cuerpo de chi. sigue sí, rotando de tus hombros. Puede que sientas en el centro de tu pecho ese calor. Tenemos el movimiento, enfrentamos las palmas de las manos para hacer otra vez abrir y cerrar. Abrimos leve, leve, leve. el centro del cuerpo de Chi, llevando y expandiendo toda mi energía hacia todo el universo. Cierra de la energía cada de cada rincón del universo me siento como estable, doble es de menos un cuerpo de chiesa menos veo como mis tres también mi cuerpo de chi brilla. El buen chi es la energía defensiva en nuestro cuerpo, Sería no como nuestro sistema inmunológico. Si yo amplío mi cuerpo de chi, hago que es el protector este cada vez más lejos de mi piel. Ese escudo es más grueso y es impenetrable, se vuelve. Y nada del exterior puede afectarme. Vamos a elevar el chi. elevamos, elevamos, son montones de manos de chi las que levantan esta bola y la bajan y la abierten, llevando hacia en tan bien superior todo chi puro Bajo el tanque superior hacia el Como bridge. Bien. Inferior. Creo que es inmenso. Es energía. Voy a ir bajando los brazos. Llevando esta bola de energía. Por el centro de mis piernas, mi cuerpo va hacia adelante y hacia abajo, vértebra por vértebra, bajando toda esta energía, todo este chi, nuestras piernas, las rodillas, tobillos, pies, al centro de la pierna. como sube chi del universo. Las enfrentadas se me, levanta, se me, levanta, se me, levanta, me levanta, y siento cómo va subiendo por el centro de mi cuerpo, las piernas, subiendo por el saco. Vaya, dorsal, sube, sube por los tres piernas el universo por encima de mi cabeza sostengo esa bola de chi sin menos y exhalando la abierta nuevamente superior cuello hecho presentar un en el interior bajo por mis piernas por los músculos por el centro de mi cuerpo de chivas baja esta energía. Pasando la rodilla, rodilla, pies, y según Un universo por debajo de la pierna. Como esta uno de Una lechida del centro de la tierra y me le voy levantando por el centro de mis piernas. Y su subo, la columna vertebral, su su su subo su, el universo por encima de mi cabeza y allí millones de manos sostienen esta voz abierta en la ala. Oro también superior entrando por baixo. Bajo por el cuello. Pecho. también inferior. Aquí me detengo y uno mis manos. Voy a hacer una rotación. El, el ombligo, separen las manos, es la piel la que se mueve, no es como que las manos van por encima de la piel moviéndose, sino que mis manos aprietan un poquito el ombligo y al mover es la piel la que se mueve, voy hacia el lado derecho, abajo, izquierdo, subo, uno, sub. 2, 3, 4, 5, 6, 8 ocho nueve voy hacia el otro lado izquierda va derecha su, uno dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No bajo mis manos a los costados, sin perder el estado en cierto. Cierro los ojos. Los... Los maestros de la antigüedad decían que si dentro de tu casa hay luz y tú abres todas las puertas y ventanas, la oscuridad no puede entrar. Pero la luz sí puede salir. Solamente puede entrar esa, luz, puede entrar esa oscuridad si la luz es muy tenue. Esa luz, si la llevamos a nuestra familia, amigos, pacientes, si la llevamos a nuestra colonia, a nuestro país, al universo, podemos lograr que todas esas cosas oscuras tengan luz y no puedan entrar, no puedan vivir en nosotros, no puedan vivir en la humanidad. Así que vamos abriendo los ojos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber sido mis primeros, como diréis? alumnos no son, <ríe> guiados <ríe> en este camino que, que empiezo. Así que muy afortunado, espero que para ustedes sientan lo mismo. <risa> Muchas gracias.